En primer lugar, hacerle un llamado a las autoridades competentes que tienen que ver con investigar este tipo de situación, ya que mi hijo es un muchacho primero profesional, segundo es un, es un empleado de, del Estado, él es monitor de deporte, y en mi pueblo, en Salcedo, la gente sabe y todo el mundo sabe qué tipo de persona es. Precisamente estamos aquí en esta institución policial, aquí en el cuartel policial, detrás de la gente que tiene que ver con esto, nos han dicho que no están hoy aquí, pero mañana con Dios por delante nosotros venimos donde las autoridades competentes otra vez aquí al cuartel de la policía a ver si realmente... ...se investiga este caso. La situación es que están estafando con mi identidad... ...donde yo estuve haciendo un negocio por las redes de celulares... ...¿qué pasa? El, el tipo me mandó su cédula... Eh, ...también me mandó la ubicación de su local... ...me mandó fotos de su local, videos también... ...bueno, yo acudí a negociar el celular donde él me dijo que yo tenía que enviarle foto, eh, la copia de mi cédula para él hacerme el envío por Caribertú. Bueno, donde él acude a Caribe Caribertú, me pone el envío, que era un celular. Ahí yo procedo a Caribe tú, me mando del voucher y pregunto a ella en Caribe Tour que si ese voucher es válido que se me llegue el envío. Me dicen que no. Que, que no deposite, que están haciendo mucha estafa con eso. Bueno, cuando voy y corro a a borrar mi foto, foto que yo le envié de la, de la copia de mi cédula, acudo, la borro, ella la había borrado, eh, no hubo solución. Ahí estaba usando mi identidad para engañar personas. De mi Facebook cogió foto para crear un Facebook y un WhatsApp. ...y está estafando con mi identidad. ¿Cuál es el nombre de esa persona? ¿Tú ¿No tienes la identidad de esa persona? Sí, tengo aquí... ...el papel de la fiscalía... ...donde le puse también... ...una denuncia. ¿Has conocido de otras personas que han sido estafadas? Sí. Me han llamado ya que han estafado con mi identidad... ...una persona de Santiago... ...y una de la romana. Bueno, que acudan a... ...a este tipo de... ...a este tipo... ...de situación que está pasando... ...porque hoy me puede pasar a mí... ...o le puede pasar a otro... A ...otro día le puede pasar a otro...